Hola ¿qué tal soy Don Luz, en este vídeo te traigo un montón de técnicas y trucos para hacer tus propios adornos de navidad, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades y si quieres aprender muchas cosas sobre adornos navideños quédate conmigo, empezamos. Para empezar necesitas cortadores de galletas, puedes utilizar los modelos que tengas por casa, para este modelo voy a utilizar concretamente estos pero puedes inventar otros, también necesitarás pasta para modelar y un rodillo. Lo primero que voy a hacer va a ser extender la pasta con el rodillo. A continuación voy a cortar una flor utilizando este cortador. Con una pajita le voy a hacer un agujero para después poder colgarlo. Ahora voy a hacer estas piezas. Un círculo festoneado que parece una galleta y uno normal. También voy a cortar una estrella y me faltan unos cuantos circulitos. Me voy a mojar el dedo en agua para perfeccionar los bordes. Una vez que han secado las piezas completamente nos quedan así. Ahora voy a pintar las piezas, la flor va a ir de blanco. este círculo de verde el siguiente de rojo algunos colores van a necesitar dos capas para pintar los circulitos pequeños voy a utilizar mi truco de siempre en un cartón voy a colocar un trozo de cinta de doble cara voy a colocar las piezas ahí y al quedar pegadas pues no se mueven ...puedes pintarla sin ningún problema... ...he elegido un color rojo pero estilo metálico... ...la estrella la voy a pintar dorada... ...en el otro modelo voy a seguir esta gama de colores... ...pero lo puedes hacer a tu gusto... ...ahora toca hacer el montaje... ...voy a pegar sobre la base esta pieza verde, encima el círculo rojo, luego la estrella en el centro, los circulitos en cada pétalo de la flor y nos quedaría así. Voy a colocar estos copos que tenía por el taller encima de cada circulito. Así que vamos a dar un toque de brillo. Ahora voy a hacerle unos puntitos, utilizando pintura dorada. Y también estos rojos. Con un pincel fino voy a hacer una especie de hoja. Una vez que haya secado lo voy a proteger con una capa de barniz. Y ya solo nos queda ponerle algo para poder colgarlo. Yo he utilizado este cordón de perlas. ¿Cuál te gusta más, el azul o el rojo? Déjamelo abajo en un comentario. Ahora te voy a enseñar tres técnicas para aplicarla en tu adorno navideño. Vamos con la técnica número uno que es usando placas de textura. Yo tengo todos estos diseños, pero si no tienes no te preocupes, puedes utilizar cualquier prenda de ganchillo, de crochet o incluso algún encaje. Presiona la placa contra la masa y quedará impregnado su diseño. Yo voy a hacer un árbol de navidad utilizando este cortador. Una vez que tengo la pieza hecha me voy a mojar los dedos en agua y voy a alisar los bordes. Después con una pajita le haré un agujero para poder colgarlo en el árbol. Ahora déjalo secar, el mío ha tardado unas 48 horas. Con esta técnica he hecho todos estos diseños. Vamos por la segunda técnica que hay usando, sellos. Yo voy a utilizar estos que tenía por casa. Una vez tendida la masa voy a hacer un diseño presionando estos sellos y creando así un estampado. Voy a hacer en esta ocasión un corazón y voy a repetir el proceso anterior, Me mojaré los dedos para alisar los bordes y le haré un agujero con la pajita. La segunda forma de utilizar estos sellos es con tinta para darle un toque de color a la masa. Implina bien el sello en la tinta del color que más te guste y estampalo en la masa gíralo como yo lo estoy haciendo para que toda la masa quede con color y no se quede en ningún hueco blanco a continuación utiliza el cortador que más te guste y repite el proceso anterior y la tercera forma de usar los sellos es simplemente estampando el diseño no hace falta presionar para que no quede relieve este modelo queda súper bonito me ha sorprendido porque no iba a usar la tinta negra pero al final me ha encantado y con la técnica de los sellos he hecho todos estos modelos como ves el relieve queda super marcado y vamos con la técnica 3 que es hacer diseños con los propios cortadores una vez que tengas las formas que más te guste Elige estos cortadores para hacer circulitos y que imiten las bolas de navidad. Si no tienes estos cortadores puedes utilizar los capuchones de rotuladores o cualquier objeto que tengas por casa. Y con la técnica de los cortadores se me han ocurrido todos estos modelos. Y ahora te voy a enseñar algunos ejemplos de cómo lo he pintado y decorado. A este le he colocado esta tira de brillante azul y le voy a dar un toque de brillo con purpurina plata. La estrella va a tener un toque dorado con esta cera que utilicé en mi portavela del vídeo anterior. Si te lo has perdido te aconsejo que lo veas, te lo dejo en la pantalla porque es chulísimo. También le voy a colocar un hilo dorado y unas bolitas. Al adorno del árbol solo le voy a pintar el contorno y la parte trasera de rojo. Y en este voy a pintar el corazón central de rojo y le voy a hacer algunos puntitos. Y después de unas cuantas horas de trabajo te voy a enseñar todos los modelos que yo he hecho quiero que me dejes en un comentario cuál es tu favorito y cuál pondría en tu árbol de navidad y ahora te dejo con otros 10 modelos de adornos navideños son geniales comenzamos con el modelo número 1 lo primero que voy a hacer va a ser extender un trozo de pasta con ayuda del rodillo